11 de la mañana, 3 minutos, estamos ahora en la radio con la presencia del doctor Gustavo Arabia. Ayer habíamos dado a conocer la noticia de que finalmente había sido cesanteada Marlene Moreno, que es una empleada municipal eh, que justamente es defendida por Gustavo, eh, en un sumario administrativo que se le había iniciado después de aquella situación tan tensa que se vio en el corralón. Eh, Posterior al desplazamiento de, de su hermana Jorgelina como funcionaria municipal. ¿Qué Gracias. tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien. Buen día. Gracias bueno, por la invitación. No, está bien. Queríamos aclarar un poco también, por supuesto, consultamos a la fuente municipal. Eh, hay un decreto que estableció después del sumario, digamos, la cesantía de, de Marlene, eh, por supuestamente responsabilizarla de, del hecho de que no vayan a trabajar los empleados ese día que se como que se este, manifestaron en rebelión, digamos, y eh, una supuesta agresión hacia el secretario de gobierno. Mauricio sí, todo Martino. eso es totalmente una chanchada, lo que han hecho jurídica, una falsedad, uh -huh. que lo vamos a discutir en la justicia. Mira, te voy a decir los cuatro motivos por los cuales vamos a meter una demanda eh, contencioso administrativa por anulación este, de este decreto, uh -huh. eh, además de reclamar los daños, los sueldos caídos y daño moral. Mira, hay algo elemental que el, todo el mundo lo va a entender, que es el derecho de defensa en juicio. Si vos lo ves en cualquier película, vas a ver que la parte, cada parte, o sea, el fiscal o, o, o el defensor tienen derecho a preguntar a un testigo. Acá lo que se ha hecho y lo que es indefendible, a mi criterio, que no, no lo van a poder subsanar con ningún argumento, es que le tomaron una declaración a una persona que se llama Oscar Alfredo Palacios, en la cual... Marlene no fue notificada de esa audiencia y no le pudimos hacer ningún tipo de pregunta, ¿no? Ese, esa es una violación fragrante del derecho de defensa. Cualquier abogado que vos le preguntes te lo va a explicar. Es decir, ellos pueden dar las versiones que quieran que las den y que me las digan en la cara o la debatimos siquiera, no creo que se animen. El segundo tema de, este, de esto es el, precisamente la evaluación probatoria, porque si hay una persona que dice, como el señor Palacio, en el cual se asienta el decreto de cesantía, eh, que describe los hechos de una forma que cinco testigos no las describen y que por supuesto dicen, no, no lo vimos a Palacio en ese lugar, entre los cuales había un periodista. Entonces, es decir, se trata de un tema de cómo se evalúa la prueba. Y después hay otro tema que el convenio colectivo en el cual ellos establecen las conductas, a mi criterio, es totalmente inconstitucional con figuras abiertas. Por ejemplo, hay una norma que dice que tiene que mantener el, el, el empleo municipal el decoro fuera del trabajo. Es decir, que con esa figura abierta a vos te, te pueden perseguir por cualquier cosa que diga al margen de que la Constitución te establezca el derecho eh, a opinar, a tener tus ideas de, de todo tipo, inclusive política. Y por último, que esto es importante también, tiene que haber una proporcionalidad entre la, la, el hecho o la conducta que se te reprocha uh -huh. y la sanción. Por ejemplo, en materia laboral, eh, vos porque una persona faltó dos veces no lo podés despedir. Es decir, tenés que suspenderlo una vez, la segunda incrementar los días de suspensión hasta llegar al hecho de la desvinculación porque la relación ya no puede seguir entonces esto a mi criterio es una chachada o sea, Marlene no tenía antecedentes de algún no tipo no de... tenía ningún antecedente uh -huh. eh, cero antecedente mira yo si vos me permitís ¿Y le qué quiero, consideras que fue yo le quiero a explicar a la opinión pública sí. en un minuto nada más sí. o menos quizás cómo Va a comprender muy fácil esto. Mira, la evolución del derecho a través sí. de, de la historia sí. consta de, de básicamente dos etapas, donde la justicia era privada y después la justicia era pública. Cuando la justicia era privada, estaba lo que se llamaba la vendetta. Es decir, vos me juriabas y yo te mataba a dos familiares. Como una evolución del derecho... Eh, se estableció la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Decía, no, si vos me rompés un diente, yo te rompo otro diente, y no puedo más que eso, era una limitación a, a la justicia privada. Y ya en la evolución posterior, que vino sobre todo con el constitucionalismo, la constitución tiene dos partes, ¿sabes por qué? Porque la primera establece los derechos y garantías que son la limitación de la segunda parte que es el poder. Entonces, este caso te lo ubico en el, la parte más prehistórica, Lo que hicieron estos son a mi criterio unos simios wok. ¿Qué uh -huh. significa? A ver, utilizaron la vendetta. Es decir, no les alcanzó con debiscular a Jorgelina eh, eh, Moreno. Sino que además se la agarraron con la hermana. Y seguramente van a seguir buscando Ronia. Uh -huh. Entonces, esta es la verdad. Eso es lo que, que es la gente venganza, tiene que entender. Digamos, que es, Por, una es una vendetta, que es peor. Claro. Porque acá tiene que haber proporcionalidades de las conductas. Y este, lo que dice este palacio eh, no está corroborado por, eh, por los testigos. Acá pasa lo siguiente: mirá, hicieron así. La tomaron la decisión política y después simularon un proceso legal. Pero la decisión política la tomaron antes de hacer la denuncia y de tomar las pruebas. Entonces, es como si vos, lo que pasó es así: le tomaron a un testigo X, Alfredo Palacio, Carlos uh -huh, Alfredo Palacio. Sí, sí. Y vos, por, nosotros, por más que hubiésemos ofrecido 100 testigos que digan lo contrario de Palacio y que digan que Palacio no estaba ahí, a ellos no, ellos se basan en la declaración de Palacio claro. y no le importa nada lo que diga. Entonces, a ver... Ahora, eh, ella, ¿ellos no la podrían haber este, despedido eh, sin causa y pagando indemnización? No, digamos, porque si ella abusaba de estabilidad ah. en otros casos, que ellos utilizan la misma metodología. Eh, no le renuevan, como en el caso Catusi, por más que sean personas calificadas y que sean mejores que otras, este, no le renuevan... Cuando el, son el contratadas. Es, claro. claro, como en este caso eh, Marlene estaba en planta permanente, Ajá. no se puede desvincular a una persona de la administración pública sin un sumario administrativo previo dándole el derecho de defensa. Ajá. Y el derecho de defensa, como yo te decía, en la evolución del derecho, tiene consta de un montón... De, de, de garantías el derecho de defensa en juicio es decir, el poder de confrontar sí, sí, y probar sí, sí, claro. si a vos no te permiten eso bueno, está el tema de la tipicidad de las conductas, no puede haber legislación abierta para que a vos la conducta que no le guste el funcionario público eh, eh, la, la enmarquen en esa figura abierta uh -huh. Así, eh. O sea, esto va a terminar en definitiva en un juicio Exactamente, vamos a meter un juicio que se llama de anulación, por las razones, cuatro razones que yo te di. ¿Y esto cuánto puede llevar? Porque evidentemente... Mira, va a llevar poco, sí. porque está basado todo en el expediente administrativo. Nosotros no tenemos que probar nada, a ella le tenían que probar. Y a ella no le probaron porque violaron la constitución nacional y provincial, porque eso ya lo argumentamos nosotros, la nulidad de ese testimonio, ya la, la, la, la, la planteamos en la defensa y no la tuvieron en cuenta, entonces acá hay una decisión política de la cual es responsable el departamento ejecutivo y los tres gremios que participaron de la junta disciplinaria. Fuiste muy crítico de los gremios vos en, en tu ¿Cómo posteo. ¿Cómo no vamos a estar críticos si ellos lo toman al, a los sindicatos como un club de barrio en vez de un sindicato? Eh, si a ellos les encanta organizar partidos de fútbol, Kermé y ese tipo de cosas en vez de defender a los trabajadores. Acá los gremios se dividieron, uno se dividió en dos partes por razones políticas. Ellos este, forman pa parte de la casta política local. Esto es inadmisible. Esto es inadmisible lo que hicieron. Y además, en el caso de Zúcoli, en el cual ella estaba, Marlene estaba afiliada, tenemos eh, pruebas contundentes de que le dijo que no pasaba nada con esto. Mm. Entonces, sí pasó. Y pasó, yo me lo esperaba porque, a ver, pero ¿qué pasa? El este, que hierro mata, hierro muere, dice el dicho. Y Vos no hay mal que dure si Estás nada. enojado. Sí, estoy muy enojado cuando se trata de vulnerar la justicia de esta manera. sabes por qué? Porque yo cuando me recibí hace 37 años, juré defender la Constitución. Gracias, Gustavo. Gustavo Arabia, abogado de Marlene Moreno, contándonos un poco las circunstancias actuales de este caso.